Vamos a realizar este ejercicio en el que nos piden trazar la recta de máxima pendiente de un plano dado mediante sus trazas VA y HA y que pase por el punto B, que es del plano y nos dan su proyección vertical, B2 Recordar, para estos ejercicios hay que tener muy claro cuáles son las características de las diferentes rectas del plano y cuáles son las condiciones de pertenencia de un punto o de una recta al plano ¿vale? Eh, lo primero que vamos a hacer es hallar B sub 1, la proyección horizontal del punto B. Acordaros que para que un punto esté en el plano, este punto ha de estar en una recta que esté en el plano. ¿vale? Vamos a trazar cualquier recta que pase por B2, pasará también por B1, luego le ponemos la condición, eh, pero nos aseguramos que esta recta está en el plano es decir, que sus trazas, las trazas de la recta, están en las trazas del plano por ejemplo voy a trazar una recta horizontal del plano, que me son muy cómodas una recta horizontal del plano, acordaros que su proyección vertical ha de ser paralela a la línea de tierra y su proyección horizontal será paralela a la traza horizontal del plano, a h sub a cojo la escuadra y del cartabón, me alineo bien con la línea de tierra Y por B sub 2 paso una paralela a la línea de tierra. Bien. Esta será la proyección vertical de esa recta horizontal que estoy usando. Voy a llamarle H sub 2. Proyección vertical de una recta horizontal del plano. Si esta recta es del plano, quiere decir entonces que esta ha de ser la traza vertical del plano, la traza vertical, acordaros que tiene alejamiento cero así que voy a hallar la proyección horizontal de esa traza eh, vertical, es decir, desde este punto bajaré una perpendicular a la línea de tierra y aquí obtendré la proyección horizontal de esa traza vertical. Voy a hacerlo directamente con el, con el lápiz, en las hojas habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero desde este punto, a ver si lo cojo bien, ahí, trazo, perpendicular a la línea de tierra, este punto de aquí es la proyección horizontal de esa traza vertical con lo cual H1 va a pasar por aquí y además va a pasar en paralelo a HA así que ahora cojo otra vez la escuadra y el cartabón, me alineo con HA, ahí estoy alineado y por esa proyección horizontal de la traza vertical de H voy a trazar una línea que es h1, proyección horizontal de la recta h, que es una recta horizontal de plano. Vamos a ponerle el nombre, será h1, así que ya tengo una recta que está en el plano y acordaros que la proyección vertical la he hecho pasar por b2. Si esa recta está en el plano y B también ha de estar en el plano, querrá decir entonces que B sub 1 debe estar en H sub 1. Por supuesto, B sub 2 y B sub 1 se deben relacionar en exactamente la misma línea que es perpendicular a la línea de tierra por B sub 2. Así que, con Escuadra y Catabón, yo ahora lo voy a hacer rápido con el, con el lápiz, desde B sub 2 trazo una perpendicular a la línea de tierra y en este punto aquí donde es perpendicular corte h1 estaré hallando b1 proyección horizontal del punto b, vamos a ponerle nombre b1 Bien, ya tengo entonces el punto b, ahora lo que me piden es que trace una recta de máxima pendiente del plano acordaros que las rectas de máxima pendiente del plano me están indicando el, el máximo ángulo que forma ese plano con el horizontal y las propiedades, las, las dos propiedades que tienen es que la proyección horizontal va a ser perpendicular a la traza horizontal del plano es decir perpendicular a HA y por estar en el plano evidentemente las trazas de esa recta de máxima pendiente coincidan en las trazas del plano eh, Lo primero que vamos a hacer es trazar una perpendicular a la traza horizontal, ahí estaba alineado con la traza horizontal, pues ahora voy a trazar una perpendicular a esta traza por B sub 1, pues en este momento trazo 90 grados y por B sub 1 trazo la perpendicular, incluso aquí ya voy a cambiar eh, a un color de, de resultado eh, no voy a poner que se vea bien claro. Por B1 trazo la perpendicular a HA. Esta recta de aquí, voy a llamar M1, es proyección horizontal de esa recta de máxima pendiente. ¿De acuerdo? En segundo lugar, acordaros que esta recta de máxima pendiente está en el plano, así que sus trazas tienen que estar en las trazas del plano, esto quiere decir que entonces este punto que vemos aquí ha de ser la traza horizontal de esta recta M, tiene que tener cota 0, ¿vale? bueno pues voy a hallar la proyección vertical de esa traza horizontal y es muy sencillo simplemente por este punto de aquí llevo perpendicular a la línea de tierra, ahí lo tengo Vale, este punto aquí será la proyección vertical de la traza horizontal de esta recta la proyección vertical de la recta de máxima pendiente por estar en el plano ha de pasar por este punto de aquí, vale, por esa proyección vertical pero además también ha de pasar por B2, ¿vale? así que directamente lo que puedo hacer es unir Este, esta proyección vertical de la traza horizontal con B2 vale, pues eso que estoy dibujando aquí será M2 proyección vertical de la recta M de máxima pendiente de ese plano y que pasa por B ¿vale? bien, espero poderos haber ayudado, si tenéis alguna duda me podéis preguntar, vale, gracias